La verdad es que hemos tenido bastante suerte porque me temía que esto no fuera un refugio sino que fuera una casa de un pastor o algo de eso y que estuviera completamente cerrada y no pudiéramos pasar la noche aquí. Pero oh, por suerte está abierto y bueno, vamos a montar aquí el campamento. Y luego ya mañana pues intentaremos subir a lo que es la laguna. Vamos a enseñaros un poco lo que hay ahí por aquí. Aquí tenemos una mesita, sí señor, para estar tranquilamente fuera. Y luego esto es lo que hay dentro. Tenemos unos techos preciosos, ¿eh? hechos de madera, con un travesaño en el medio. Eh, lo bueno de esto es que, bueno, mira, mira, tenemos hasta tenedores y todo, sí señor. Tenemos hasta papel de plata. Pero aquí una bolsa de basura, genial. Podemos abrir hasta las ventanas. Y lo bueno de esto es que, pues te puedes tumbar aquí. Te puedes, te puedes tumbar aquí y pasar, pisar la, pasar la noche. Mira lo que hemos encontrado por aquí. ¿Es un youtuber o algo de eso? Mountain Pla Lo buscaré, a ver quién es Y... o oh no, aquí montaremos el campamento Lo bueno de esto es que... Puedes dormir... pues eso, no tienes que estar pegado al suelo Veo que ahí hay unos calcetines de trekking Es curioso, está muy bien y... y mira lo que tenemos aquí Tenemos una chimenea que da gusto aunque no creo que la ponga porque la verdad es que hace calorcete aquí dentro. Y bueno, me he traído mi saco de dormir y todo y, y no voy a necesitar encender la chimenea. Pero está bastante chulo la cosa. Está genial. Por favor, si vosotros... Bueno, aquí tenemos herramientas y todo. Tenemos alambre, bueno, bueno, bueno. Y para colgar cosas, bueno. A ver, por favor, si vosotros os hacéis este tipo de rutas y encontráis estas cabañas, por favor, respetadla, ¿vale? Eh... Están geniales, están muy bien para pasar la noche, pero hay que respetarlas. Porque he visto que algunas están quemadas, eh, se han tirado abajo y no me gusta para nada ese tipo de actitud. Así que nada, vamos a instalarnos, a cenar y a descansar un poquito. Ya hemos instalado lo que es la lucecita. Como veis ahí, pues bueno, ahí para los bichos, los atrae a los bichos. Entonces bueno yo podré dormir tranquilo aquí. Ahora me montaré el saco y lo podréis ver. Una cosa buena que tienen estas mochilitas que tenemos aquí, es que se pueden abrir por los lados y sacar las cosas que necesites eh, por arriba. Entonces no tienes por, por el lateral, entonces no tienes que, que abrir para nada eh, esta parte de aquí. Que al final siempre las cosas importantes se te quedan en el fondo y es bastante útil, yo creo que es bastante útil. Así que nada, vamos a inflar lo que es el saquito. Ahora me bajaré un poquito al río porque estamos justo al lado de un río. Y me refrescaré un poco la cara porque la verdad es que estoy sudandito. Estoy sudandito porque ha sido una travesía eh, dura. Ha sido bastante corta, la verdad. Hace dos horas de, de travesía, la verdad es que me parece poco, pero ha, ha sido a toda leche porque, porque se me hacía de noche. Y bueno, en realidad se nos ha hecho de noche, pero los tiempos han sido geniales. Estamos ya aquí en la cabaña y ya podemos disfrutar. Y vamos a inflar entonces esto. Esto tiene aquí... Bueno, es que no lo vais a ver. Esto tiene aquí... Dos pivotitos, uno para inflar y otro para desinflar. Entonces, bueno, con tres bocanadas de aire, esto se infla. Vamos allá. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ya está inflado, ¿sabes? cuando estás tan cansado y tal eh, y no quieres pues inflarlo pues no tienes ganas de inflar nada pues, pues la verdad es que se tarda, se tarda absolutamente nada así que perfecto vamos a montar el saco y ya pues nos aseamos un poquito y a descansar podéis ver aquí que, que bueno está, está montado ya tenemos ahí la lucecita puesta y es que, no sé si lo podéis apreciar, pero es que la cabaña que tenemos aquí es impresionante. Impresionante. Un sitio genial para pasar la noche. Y nada, pues ya toca descansar. La verdad es que estoy bastante contento con Decaldón, ¿vale? Esto hay que decirlo, no es que me estén pagando por hacer publicidad. Faltaría más porque para las 10 visitas que tengo, pues, pues es normal que, que no me paguen nada, pero... Estoy bastante contento con el Decalón porque me ha permitido eh, hacer el camino de Santiago con esta mochilaca que tenemos aquí, de quechua, que en realidad, pues yo que sé, me habrá costado como 50 euros o así. Luego este, este saco de dormir que también es de quechua, ya es antiguo y la verdad es que todavía hace su función. Ahora esta esterilla que me he comprado, que la verdad es que es muy sencilla de llevar y muy sencilla de inflar, no se tarda nada y eso ha permitido a mucha gente pues eh, meterse en las aventuras como me estoy metiendo yo eh, luego también tengo unos pies de gato que la verdad es que me han servido para empezar a iniciarme con la escalada que me ha gustado bastante, luego también tengo botas eh, la verdad es que es una pasada lo que, lo que Decathlon ha conseguido con eso de unos precios tan equilibrados y de unas calidades tan buenas, la verdad es que estoy bastante bastante satisfecho con ellos bueno, he de decir que el sitio donde me voy a alojar es perfecto porque, bueno, no solo es esa cabaña tan preciosa que, que tiene los muros tan anchos y que te cobija del frío, de la lluvia y de todos los males que, que pueda haber ahí fuera, sino que además eh, tiene chimenea y tiene esos sitios elevados donde puedes dormir tan tranquilamente. Y además estamos justo al lado de un río, mirad. No sé si, bueno, más o menos lo podéis apreciar. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora nos, nos lavaremos un poco la cara porque hemos estado sudando y después pues comeremos una rica cena. Vamos a reponer un poquito de fuerzas con un poquito de, de agua y también con unos saladitos eh, para pasar bien, bien la noche. Y tener energías mañana por la mañana para poder seguir el resto de la ruta. Esta ruta la verdad es que no es muy dura, pero como la hemos empezado tan tarde, pues se nos ha hecho de noche y no, no la hemos podido seguir. Pero la verdad es que me alegro porque el sitio donde vamos a pasar hoy la noche es que es precioso, es increíble. Así que nada, nos tomaremos unos quesitos, los saladitos, y disfrutaré de esta preciosa vista porque todavía hay algo de claridad y estar aquí la verdad es que es una delicia, solo con el sonido de agua, del agua que tengo ahí detrás, con el de los grillos, es impresionante. Hoy es una noche totalmente despejada, así que lo que voy a hacer realmente es apagar esta linterna que tengo aquí y disfrutar del cielo estrellado que, que tengo sobre mi cabeza, que al no haber luna las estrellas se ven muchísimo mejor. No sé cómo, cómo explicarlo, pero es igual que con el Camino de Santiago. Tú caminas, tú caminas, la verdad es que no tienes realmente un objetivo más que llegar a Santiago y realmente no piensas en ese objetivo, sino simplemente piensas en andar, piensas en tus ideas, te hundes en ellas y, y caminas, y ya está. Y, y realmente no necesitas más, es una paz interior que, que yo creo que el que ha caminado mucho, entenderá de, de lo que hablo y creo que esto es lo mejor que hay que hay en la vida, poder descansar ahora mismo estoy en las vacaciones, en mis vacaciones vale esta semana no trabajo y poder estar aquí hoy mismo y poder disfrutar de estos instantes la verdad es que a mí me llena muchísimo y es lo que realmente a mí me transmite paz así que nada, voy a parar la cámara y voy a hundirme en mis pensamientos y en este sonido que me ofrece la naturaleza que ahí lo podéis escuchar